Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, nos encontramos ahora en un lugar diferente al que hemos grabado el vídeo anterior, sobre todo o nada. El video, ese lugar anterior unía, digamos, la, la desembocadura de la albufera con el mar Mediterráneo. Y, este, y se llama la Gola de Pujol. Esta Gola de Pujol también ha creado un lago que es este que tengo aquí a mi, a mi derecha y que ustedes creo que pueden ver un poco bueno, toda esta zona como les digo es una zona que está a unos 8 10 kilómetros de Valencia 15 kilómetros eh, y que es un parque natural eh, muy bonito y que es un pulmón, digamos de la ciudad de Valencia bien <coughs> miren ¿cómo podemos explicar? ¿cómo podemos explicar? porque hay cosas que son difíciles de explicar ¿Cómo puedo explicar que un señor que tiene una familia, una mujer, unos hijos que gana un dinero con un trabajo se lo gaste todo jugando a esas máquinas que hay en los bares o en los casinos? En este caso parece ser que era más bien en los bares. Este vídeo... Eh, me lo ha sugerido una persona que hace comentarios en el blog que se llama San bueno pues San especialmente te lo dedico a ti eh, a ver ¿qué pasa en el interior de un ser humano para que teniendo allí a sus hijos y a su mujer salga con la cartera sabiendo que ese dinero que va a, a meter en una máquina sus hijos, su mujer lo necesitan para las cosas cotidianas, para pagar la casa, para comer, para vestir, para gastar en las cosas que tienen que ver con sus estudios, con el colegio, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros, cuando vemos a un señor de estos jugando a una máquina, podemos pensar qué degenerado él, qué vicioso, qué.. Solemos realmente pensar cosas muy negativas, muy malas sobre ellos. Es como si a la puerta de un hospital llegaran enfermos graves y los médicos dijeran «Ah, no, no, es que estos seguramente se han puesto enfermos porque han hecho esto y lo otro, no los atendemos, que se lo lleven a su casa y que se mueran por ahí porque no han cuidado bien de sí mismos». Pero hay una pregunta, porque, mire, le voy a contar una cosa que me ha pasado esta misma mañana. He salido de mi casa a un bar que está a 200 metros de mi casa a tomar un café con leche. Cuando he pasado por la calle, por la calle en, había otro bar en el que yo no suelo ir, y en la, pegado a la pared del edificio que había al lado había un señor... 50 años, eh, que no hablaba español, con un corte enorme así aquí en la, ceja, en la ceja, y le he saludado, pero no hablaba español. Me he dado cuenta que no hablaba español. Cuando he vuelto de tomarme el café con leche, seguía en el mismo sitio. Eh, le he preguntado, le he preguntado qué tal, etcétera, etcétera. Le he dicho si quería si había tomado algo pero lo veía que no sabía con, no me contestaba he entrado al bar le he dicho a la camarera que conozco de verla por allí mucho que le sirviera un café con leche con un curvasán o con una magdalena, o con algún dulce propio del de desayuno se lo he pagado me he marchado y yo sé que se lo ha servido aunque yo no lo he visto ¿por qué he hecho esto? Podría haber dicho, este señor es un vicioso, debe estar ahí porque se lo habrá gastado todo, porque fíjate. Pero para mí, amigos, era un ser humano. Un ser humano que seguro, que por razones internas y externas, las dos cosas, ha caído en una situación tan lamentable como convertirse prácticamente en un mendigo, una persona que está en la calle podemos ser duros como aquellos como aquellos lo, se lo he dicho a ustedes en el video anterior aqu, aquellos, aquellos judíos que querían apedrear a aquella señora que había sido sorprendida en adulterio y Jesús le dice el que de vosotros esté sin pecado que tire la primera piedra bueno podía haber sido duro y haber dicho va Qué vicioso debe ser este señor que ha llegado a lamentable. Y es posible que haya sido vicioso. Pero aún así es un ser humano que merece nuestra compasión, nuestra ayuda. Tenderle una mano, ayudarle, mostrarle un poquito de cariño, de amor. Gestos que cambian el mundo. Porque mi gesto se une al suyo, y al suyo, y al suyo, y al suyo, y en esa colaboración planetaria cambiamos el mundo. Bueno, este señor salía de su casa, dejaba a su mujer, dejaba a sus hijos, iba al bar y se gastaba el dinero. Tanto era así que me dice este comentarista del blog que había tenido que irse a otra nación y que él lo había conocido y había hablado con él y le había explicado a él, a San, le había explicado su historia. La pregunta es, ¿qué puede haber pasado a un ser humano para que llegue a tan lamentable situación? A hacer algo tan irracional, porque este señor sabe que jugando a las máquinas, las máquinas están diseñadas para ganar, no para perder. Yo diría todavía más, yo diría que estas máquinas son creadas por hombres máquina, Sí, hombres máquina, que no se han dado cuenta todavía, y posiblemente no se den cuenta nunca, de que emplear su vida en crear esas máquinas para que, para que otros se gasten el dinero, etc., que ellos pueden verlo como si estuvieran haciendo una gran aportación a este mundo. ¿eh? Me parece que son hombres máquina, hombres que podían haber dedicado su vida y pueden dedicar su vida a otras cosas, mucho más humanas y mucho más dignas. Y esto lo digo para todos aquellos que se dedican a fabricar máquinas, muchas veces máquinas que no sirven para nada, que no sirven para hacer este mundo mejor. Sí, que distraen mucho, que la gente joven se lo pasa muy bien, que la tecnología qué maravillosa es, que nos está dando muchos millones de dólares, muchos millones de dólares, y por eso tenemos que crear tecnología y tecnología y tecnología y tecnología. Y, y amontonar las máquinas ahí en este mundo bueno pues entonces señores este señor era también víctima de todos esos hombres máquina que no se han dado cuenta que este mundo necesita otras cosas sino creadores de máquinas y crear máquinas porque sí, porque dan dinero pero la pregunta es ¿qué puede pasar en la vida de una persona para que llegue a esto? Mire, yo se lo voy a explicar de una forma no concreta, porque yo no conozco la vida de este señor, yo no lo conozco de nada, yo no sé ni siquiera quién es. Lo sé solo por lo que me cuenta este este señor que San, que me hace este comentario en los comentarios del blog. Tiene que haber pasado algo terrible. Porque, ¿qué significa jugar a una máquina? Este señor sale de su casa. La situación familiar es compleja. Tiene que atender a sus hijos, a su mujer. Es una situación para, para encararla una persona madura, una persona que ha madurado, que tiene una mente, como se suele decir, bien amueblada, bien organizada. Una persona así podría ser un buen padre. Luego entonces tenemos que concluir de una forma rotunda que este señor no ha tenido la suerte de construir una mente adecuada a lo largo de su vida. Tiene una mente completamente loca, desequilibrada, Seguramente movida por impulsos, por impulsos locos, impulsos destructivos, autodestructivos y destructivos, que dominan su mente. Y cuando va a la máquina, seguramente quiere liberarse un poco de la angustia que lo oprime y de la angustia que siente dentro de sí y del vacío enorme que siente de sí por una vida tan alejada de aquello que en el fondo de su ser late como una realidad digna. Y quizá la máquina es un ser con el que no puede tener grandes problemas como con sus hijos y, su, y con su mujer, puede establecer una cierta relación, una cierta relación que le libere de esa angustia durante un rato, como, como el drogadicto que toma una sustancia y que sabe que le va a hacer daño, pero sabe que va a sentir inmediatamente un gran bienestar durante un rato y que se va a sentir como muy relajado, como si estuviera en el séptimo cielo, porque ha tomado aquella sustancia. ¿Eh? Todas las adiciones nos hablan de un problema que está detrás de ella, que ha llevado a esa persona a construir una personalidad realmente destructiva, autodestructiva. Y eso ha sido fruto de una historia, ha sido fruto de muchos años de vida que esta persona ha tenido la mala suerte de no poder construir una personalidad como Dios manda. Y este señor que juega la máquina, normalmente acaba perdiendo, acaba derrotado. Pero posiblemente él cuando empieza a jugar piensa que va a ganar y establece con la máquina una especie de desafío. A ver si hoy te gano, a ver si hoy te saco el dinero, a ver si hoy me llevo el dinero. Y por unos segundos siente una sensación como de triunfo, de libertad, de poder. Algo que no siente normalmente. Y se desahoga y tiene una especie de momento que le parece un momento placentero y un momento, digamos, que le alivia de la gran angustia. Una vez más, nos podemos pensar, nos podemos poner a pensar que ha destruido la vida de esta persona, algo la ha destruido, solo una familia que a lo mejor tuvo que fue tal y cual, solo una historia en la que él hizo esto y aquello y aquello de más allá, no. No, amigo. No. Mire, hay una cosa ahora que está de moda, de moda. Ayer mismo en el periódico El País, que yo compro con frecuencia, un periódico de España, de tirada nacional, yo leía un, un, un, un artículo, bueno, una entrevista a un, eh, creo que era psicólogo, psiquiatra o neurólogo, creo que era psicólogo, eh, eh, que, habría, que había estudiado en Harvard, por tanto su señor, que tiene todo el prestigio de ser... Eh, un señor que ha estudiado en Harvard, etcétera, etcétera, que hablaba una vez más del cerebro. Últimamente se está hablando del cerebro a Y que este señor, que además era judío, eh, era de raza judía, hablaba de la felicidad. Y él decía que casi todo depende de los genes, que el entorno, bueno, el entorno es un porcentaje pequeño y que se habían, estudio, se habían hecho estudios con gemelos, que uno vivía acá, el otro allá y que resulta que, que como tenían todos una especie de genética buena, todos habían llegado a buen término. Yo le diría a este señor una cosa, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, no tengo ahora aquí el periódico, le diría, a ver, eh, señor, usted es judío, ¿no? Bien. Al lado, de, al, lado de, al lado de Jerusalén, de, perdón, al lado de Israel, está Palestina. Ustedes, y Palestina llevan en guerra mucho tiempo, ustedes, los judíos, bombardean Gaza, por ejemplo, por Chimochi, destruyen las viviendas, lo destruyen todo. Sí, es verdad que los palestinos les responden con cohetes y también hacen daño, claro que sí, si los palestinos no digo que sean angelitos, pues no. A ver, yo le pregunto a usted: esos niños de Palestina que viven entre los escombros de los bombardeos que ustedes hacen con sus cañones, sus aviones y con todo tipo de armas, esos niños y los que viven en el centro de Israel, que van a colegios maravillosos, que tienen comida abundante todos los días, que visten bien, que tienen unos padres que les quieren y que pueden estar, que no tienen que estar defendiéndose de la bomba y viviendo entre ruinas, yo les pregunto a ustedes, esos niños... El entorno no tiene importancia. O sea, el entorno, un 10%. Lo demás es cosa de las neuronas, las neuronas que están por ahí haciendo de las suyas. El entorno, bueno, el entorno, pues esos niños, ¿qué pasaría si no estuvieran oyendo todos los días los aviones bombardeados, los cañonazos, las ametralladoras, que viven aterrados por todo eso? Todo eso, ¿qué importancia tiene? Y, y la pregunta es... Todo eso porque se hace por una ideología, Hay una, se ha creado una ideología armamentista y militarista que incluso es alabada, por ejemplo en Estados Unidos el señor Trump está contentísimo de que todo el mundo lleve, lleve casi debajo del brazo un fusil, porque claro si todo el mundo lleva un fusil no habría ningún, ningún ataque porque claro el que va a matar diría me van a matar a mí enseguida porque todo el mundo lleva un fusil. Entonces lo mejor sería que cada uno, claro, eso haría que las fábricas de armas funcionaran 24 horas seguidas todo el año porque no habría de abasto y si encima de eso hacemos un montón de guerras por ahí cada dos por tres o cada tres por dos, pues encima las fábricas de armas claro. y todo eso se ha convertido en ideología, en una ideología que se defiende se defiende hasta en las iglesias, porque este señor Trump, según tengo entendido es creyente, no sé de qué iglesia irá allí a la iglesia, a los oficios, a las ceremonias y, y se pondrá delante de Dios y dirá, oh Dios mío, y ese Dios que él ha fabricado es un Dios militarista, un Dios que según él debe defender todo esto, porque si no, cómo este señor se atreve a ponerse delante de Dios entonces yo le digo a este señor de Harvard que ayer escribía este artículo en el país perdonen, pero no me acuerdo del nombre eh, eh, yo le diría, oiga, los niños israelíes que están allí en una plaza maravillosa y que no tienen miedo de nada porque allí no van a llegar los cohetes de los israelíes, etcétera, Y los de Gaza que están bombardeados constantemente y que tienen sus casas derrumbadas y que no tienen, casi, no tienen prácticamente ni para comer y que van eh, sucios, derrapados, porque ¿por qué va a ser... Eso es el entorno, cuánto porcentaje es de su, de su incapacidad. Y los israelitas, ¿cuánto es el entorno? ¿El 10%? ¿O el 80%? ¿O el 90%? Hombre, miren, saben ustedes lo que pasa. Lo que pasa es que el estudio del cerebro, que es maravilloso, y lo digo en serio, ¡Qué fantástico que se estén haciendo tantos estudios del cerebro y podamos conocer todos los secretos de nuestro cerebro! ¡Claro que sí! Pero ojo, amigos, hay muchos que están empeñados en hacer un estudio solamente de la parte física de nuestro ser, de la parte fisiológica, y se han olvidado de todo lo demás de que somos seres humanos y los seres humanos somos otra cosa. Y por tanto, para esa parte física, remedios físicos, y entonces las empresas farmacéuticas empiezan a fabricar pastillas y pastillas y fármacos y fármacos, y, e inundan este mundo de personas que toman fármacos a troche y moche para dormir, para la ansiedad, para la angustia, para cuando están con estrés, para cuando no sé qué, para cuando su jefe, su jefe le riñe o cuando se queda sin trabajo, etcétera etcétera y, claro, ¿y se hacen? Por eso creo que la segunda industria de Estados Unidos más potente es la industria farmacéutica. Y luego además, estos señores que estudian el cerebro de esta manera, ¿qué pasa? ¿Dónde trabajan? ¿A quién sirven? ¿De quién son servidores? ¿De quién son servidores? ¿Quién les paga buenísimos sueldos para que hablen tanto del cerebro y tampoco del entorno? y que digan tan pocas cosas de que hay que cambiar, de que hay que cambiar las, las condiciones económicas, sociales, políticas de este mundo para que la gente sienta y viva su dignidad. ¿Qué pasa? Que no hay que cambiar las condiciones. Ahora solo ya cambiando un poquito por ahí el cerebro, eh, entonces ya haremos un mundo maravilloso. ¿no? Hagamos ahí unos injertos, mocámonos unos chi, hagamos una especie... ¿no? ¿A quién sirven estos señores? claro porque hablo fíjate es que esto no tiene nada que ver con lo otro claro que tiene que ver porque esas máquinas a las que juega este señor y otras muchas que, con las que estamos intoxicando y fíjese que digo intoxicando a los niños de este mundo con tanta maquinita ahora ya llegas al el otro día estaba yo en un bar tomando por la noche tomando qué tomaba pues creo que era una una cañita y había lo mío una mesa con cuatro señores bueno Estaban tomando algo sólido. Cada uno estaba con su móvil allí y no miraba al otro la cara. ¿Qué pasa? Que tú estás con cuatro personas en una mesa y no tienes nada que comunicarte con ellos. Ya lo tienes todo en la maquinita, tu móvil. La tecnología, amigos, es buena si está al servicio del ser humano, no si está al servicio de la riqueza, del prestigio, de la omnipotencia de la fama y de todos esos valores que esta sociedad, este neoliberalismo ha puesto ahí en el candelero y que son los valores predominantes, los valores de la fraternidad, de la colaboración, de la participación, del sentimiento de que cada ser humano pudiera sentir su dignidad por todos los poros del cuerpo, eso no sirve. Bueno, pues este señor de las máquinas, para que ustedes vean que está en relación con todo esto, que no es que este señor individualmente y así solo porque la vida le ha, ha llegado a esto, ha llegado a esto porque hay muchos que hacen un montón de cosas para contaminar este mundo de valores y de cosas que son nefastas y que atropellan nuestra dignidad. Bueno, pues por eso yo este señor, a este señor que había esta mañana allí. Yo le he invitado a tomar un café con leche y algo, porque para mí era un ser humano. Un ser humano víctima de este mundo, aunque él haya cometido muchos errores, como el de la máquina. Y yo he querido mirarlo, le he mirado los ojos, le he mirado fijamente y he querido decirle, usted es un ser humano, aunque esté ahí sentado en el suelo y todo el mundo pase por aquí por su lado y le mire y diga, ay qué pena, ay qué lástima, o otro diga, vaya vaya escoria, vaya escoria de este mundo, que le, que le den una patada en, en el trasero y que se vaya a pasear. Bueno, pues nada más, señores. Eh, esto es lo que yo les puedo decir. Ayúdense de esto, si ustedes quieren, para cambiar, y cambiar un poco este mundo. No se desesperen porque no puedan cambiarlo todo porque al lado suyo hay millones de personas como usted que también están intentando cambiar. Siéntase usted cerca de toda esa gente cada vez que haga algo. Siéntase unido, aunque no los conozca, aunque no los vea, para saber que usted, con ese acto, está cambiando este mundo. Su acto tiene pleno sentido, un sentido total. Gracias y hasta este otro vídeo.